Hola, hoy vamos a ver cómo dibujar un objeto más. En otros vídeos hemos hecho animales eh, y objetos. Vamos a continuar con la serie de objetos. En este caso, eh, vamos a ver cómo dibujar la torre Eiffel. Si recordabais en el vídeo que hacíamos un coche, empezaba a imaginarme que eran unas cajas de, como de construcciones. En la torre Eiffel puedo hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que... Las piezas en este caso serían como, como piramidales. Entonces se puede hacer un poco más difícil. Esto quiere decir que el otro día hacíamos unas cajas como normales, así. Pero claro, la Torre Eiffel no es una torre así. No tiene piezas con esta forma. No es así. Las piezas de la Torre Eiffel son así. Es que no sé cómo se llama esta forma, no sé, trapezoidal o pirámide truncada, no, no me acuerdo. Son como formas así, una encima de la otra. ¿Veis? Ahora ya se va apareciendo un poco más. Pero como habéis observado, he empezado desde la forma básica de la caja. Pues es directamente lo que vamos a hacer. Bueno, realmente ya prácticamente la tengo aquí, pero la, vamos, la voy a hacer más clara aquí en medio. Es decir, voy a repetir todo el proceso. La torre Fáil tiene como una caja grande en su base. Una caja grandota. Encima de esta caja hay otra caja un poco más pequeña. Encima de esta hay una muy alargada, más alargada que las dos anteriores. Bueno, esto no hay que saberlo de memoria, podéis mirar una foto. Y por último, otra menos alargada que esta. Y al final en la cima tiene como un como una pirámide ya, ya apuntada. Entonces ahora le vamos a aplicar la forma que habíamos dicho antes. Es decir, esta línea la voy a traer hacia adentro, así. Lo que he hecho es, en esta línea de abajo la dejo como está y en la de arriba le recorto un trozo por cada lado. ¿Veis? Le he recortado este trocito por aquí, este trocito por aquí. Y ahora, igual que veíamos para hacer las cajas del coche, esta línea de aquí va a ser paralela. Sin más, no tiene más dificultad. Y ya tengo la caja inferior. Vamos a la caja superior, hago lo mismo. Le recorto un trozo de este lado y un trozo de este lado. Y lo mismo. Y voy manteniendo más o menos la misma inclinación. Y ya tengo la segunda caja ahí está ahora para la tercera es más larga, pero hago lo mismo un trozo de este lado y un trozo de este exactamente lo mismo y sigo hacia arriba bueno, ahora veo que esta me ha quedado un poco desplazada pues nada, la muevo para luego hacemos un boceto y ya está y en la parte de arriba, pues la pirámide final y ahora simplemente hay que añadir los detalles en la base tiene como unos arcos así De hecho, me acabo de fijar que en la foto es que tengo aquí una foto delante. Bueno, realmente tengo un llavero. Tengo este llavero. No sé cómo de preciso es, yo creo que se parece. Bien. Y... Bueno, ya voy haciendo un poco los detalles que voy observando en el llavero este que tengo aquí. Y hace esta forma. Pero veis que he partido del mismo concepto de antes, de aplicar unas formas muy, muy sencillas. Esto el rato es así. Dibu dibujar es siempre así, es simplificar lo que observamos, porque si no lo simplificas no, no, puedes, no puedes hacer las formas tan complejas. Bueno, esta no es muy complejo. una forma que fuese más compleja sería ya totalmente imposible de realizar. Tiene como unos balconcitos, que eso la verdad es que lo acabo de ver ahora. Pero no importa, porque son detalles, se lo añado en el momento que yo quiero. parte de aquí, bueno, la verdad es que en el llavero no se ve muy claro, pero me parece de cuando yo estuve en París que aquí también tiene como una apertura. Entonces no hay más que comprobarlo en una foto tampoco. Listo, y esta última parte sí que creo que ya no tiene ninguna apertura. Y la parte superior, bueno, no me acuerdo muy bien la forma que tiene, pero tampoco tiene importancia porque tampoco estamos aprendiendo a hacer dibujos realistas, sino a hacer unos dibujos esquemáticos y sencillos que lo remates así y esto realmente ya aparece parece la torre Eiffel pero si la quiero perfeccionar un poco pues luego tiene como como toda una serie de estructura metálica de unas vigas cruzadas entonces la puedo hacer así unas X y, y ya voy aportándole más detalles que ya me hacen ver claramente ¿Qué es lo que estoy dibujando? Sí, ahora yo creo que tendría que haber usado una foto. Pero bueno, realmente casi me alegro que solo el llavero para que veáis que con una referencia que tampoco es muy clara puedo conseguir un buen resultado. Sigo haciendo las X. Ahora si sí quiero perfeccionarlo, por aquí vendría una pata. Esto ya sería un poco más complejo de saber dónde va. Tendría que hacer la parte de abajo de esta caja para saber dónde está la esquina. Y ahora que sé dónde está la esquina, ahora la puedo hacer. Y aquí estaría la esquina. Y ya me queda aquella pata que le da como un poco más de, de vida al dibujo. Bueno, y seguiré haciendo las X Y como veis, cuantos más detalles hago, más se va apareciendo el dibujo. Y realmente no, no he hecho nada especial. es todo un concepto muy, muy sencillo. Claro, primero hay que hacer el paso que decía al principio. Hay que fijarse mucho en la foto y, y analizar de qué, de qué está formada. Y si hago esto, como veis, pues voy a tener pues, una torre Eiffel estupenda. Pues muchas gracias por haber visto el vídeo. Hasta la próxima.